No trabajamos porque era el día de Santa Ana, donde cada día pierde su categoría tradicional, cultural, lo que eran las fiestas patronales. Y la gente no se imagina que la importancia que tiene para el ser humano, pero lo que nos han vendido es que la tradición, la cultura, el gusto, la música, no es parte de la existencia del ser humano, sino el arroz, la bichuela, esa parte así, eh, es que supuestamente la gente hace, que persigue? Bueno, últimamente la bebida, los vicios, lo han colocado como parte de la necesidad del hombre, pero las fiestas patronales es parte de la existencia y de la estructura de que la humanidad exista, o sea que ayer no vi nada que oliera, a las fiestas patronales, que yo sí logré eh, disfrutarla por muchos años, cuando San Francisco era otra cosa, pero San Francisco cada día que llegan nuevas autoridades con menos cultura y con menos respeto hacia partes esenciales de la vida, como son la tradición, la tradición eh, la humanidad va retrocediendo. San Francisco está retrocediendo. Y ayer no trabajé porque eran supuestamente días feriados. Señores, el fin de semana murieron 14 personas eh, en diversos, lo suficiente la cantidad para que coger en serio. Por eso es que yo digo que las universidades se han vuelto colegios privados, las universidades lo que son colegios, con una preocupación de que sea académica, pero no una academia de enseñanza eh, ya de calidad superior, superior, pero no de calidad. Ya deberían estar con un tema de esa naturaleza. Son 14 personas que mueren en situaciones... Iguales, para no decir, o parecida, para no decir iguales. Comenzando con este joven que hasta en la foto se ve muy normal, se ve una persona normal, tiene un físico realmente normal, comenzando con él que mata seis y luego hiere, o al mismo tiempo hiere nueve. Ahí se acerca también la muerte de un sargento, que tirotea la casa de la ex mujer y él también se quita la vida. Decía Santo Tomás que todo efecto, todo hecho, tiene una causa que lo produce. Por eso yo invito a las universidades a que pongan a los estudiantes a hacer investigaciones, porque eso que ustedes ven no es casual, no es vaina que sucede porque el demonio está suelto, nada, esas pendejadas son de los conceptos creativos de alguna gente de, que manipula la fe sin echarle inteligencia a la fe ni razonamiento sino pura realmente fe y tradición que el demonio está suelto no, no es el demonio hay razones toda causa decía santo Tomás eh, o los efectos tenían una causa que origina los hechos esta matadera que ustedes ven es fruto de una sociedad que cada día su líder, los líderes son la esencia, el guía, los caminos. Los líderes son los caminos que tiene la finca. Hay mucha gente que van a una finca y nunca han ido, pero o, o hay trillos que son los que hacen los animales, que pueden llevarte a donde hay agua y pueden llevarte a sitios más seguros, porque los animales se caracterizan y hay caminos hechos por los hombres que nos sirven a nosotros para llegar a determinados sitios o perdernos por desconocimiento, es decir, no era para acá que yo quería venir. Lo que quiero decirle es que los líderes son caminos, son... pero aquí en esta sociedad cualquier cosa es un líder, por eso estoy alegre, regocijado, con que el obispo eh, Freddy de la Cruz sea la persona que está haciendo la función de obispo, porque ese tengo yo 10 años y es un líder, es un tipo con una formación cultural que está clasificado dentro de los hombres cultos de esta ciudad. No solo como dice el hombre que quiso nacer de siete pies, Antonio María, que eso, cuando se dice intelectuales, hay que pensar en Roberto. Pues yo le diría a Antonio María, cuando se piense en intelectuales, incluye a Roberto, incluye al padre Freddy, incluye a Juan Manuel Rosario, incluye a, eh, a Claudio, Cayo Claudio Espinal, y puede también incluir. Con toda la modestia. Pero yo me lo merezco. Incluye a Manolo Bonilla. Porque Antonio María dice que cuando se, pensiona, se menciona a Manolo Bonilla. Hay que pensar en José Hillo. En vaina así. Ese es un amigo que, que cuando yo pienso en asociado de cosas de lavado. Entonces yo pienso en él. Así de sencillo. Si es que él me da la idea de que así son las cosas. Miren. La cuestión es que en la sociedad están llegando gente que son líderes de muy mala categoría y eso entonces se refleja en cada individuo. Y eso es parte, diría Santo Tomás, de los efectos que producen o los, las causas que producen esos, esos efectos, esos hechos. Ahí creo que está el problema serio de nosotros. Por ejemplo... Yo estuve viendo al Torito y ahora se le agregó, el Torito es, esto acosta, que al, al no tener tema como líder, como senador de Villa Gracia, al no tener tema, anda buscando cualquier vaina que lo haga mencionar, como el loco ese de, el botello de, de la romana, que se ha pegado al problema del fondo, él no es economista, ni tampoco tiene maestría en economía, y eso le ha causado, él salir en la prensa y él ha abrazado esa pendejada sin saber los resultados, pero le da, le da resultados publicitarios. El Torito está igual, el Torito realmente eh, no es un gran intelectual, su suegro lamentablemente murió, era un pensador, era un tipo con una experiencia política, Erasmo Vázquez, eh, era el suegro del Torito casado con una hija de Erasmo Vázquez, y era el hombre que lo asesoraba y le tiraba algunas veces sus, sus, algunas ideas, y se le ha antojado plantear que las universidades y los colegios no cobren la reinscripción. Miren, yo no tengo colegio. La única cosa que yo fundé fue al ARPE, la Escuela de Niños Retardados. Y con problemas afectivos y problemas de aprendizaje. Y lo entregué porque nunca quise vivir de un proyecto de esa naturaleza. O sea que yo no tengo colegio, pero a través del colegio de Roberto Santos, a través de algunas de las informaciones que tengo del colegio La Altagracia, del colegio La Milagrosa, del colegio Mis Amiguitos, del colegio Santa Rosa de Lima, Mientras existan colegios que tengan mayor categoría y calidad que las escuelas públicas, aquí hay que respetar a los colegios. En China, comunista, ahí da resultado lo que plantea el Torito de que no se cobre reinscripción. Por ejemplo, mis dos hijas eh, no estudiaron en, en escuelas públicas. Yo hice un esfuerzo porque realmente las escuelas públicas cada día se van degradando la calidad de lo que se enseña. Las escuelas públicas, que hay maestros superiores dentro de las escuelas públicas, eso lo reconozco, no se pongan bravos. ¿eh? Aquellos maestros, y no quiero mencionar el paquete de maestros que aún queda, que aún queda. Hay una jubilada con, como Rita Álvarez, por ejemplo, mi amiga Rita, mi querida amiga Rita, ya jubilada. Que tenían calidad, pero realmente han bajado la calidad. Entonces, mientras los colegios eh, sean superior a las escuelas públicas, hay que respetar la opinión que tú puedas dar de los colegios. Y aquí no puede entrar en competencia. Tú puedes criticar las, los centros de salud cuando los hospitales de aquí sean superior a los centros de salud, como el Centro Médico de Toro Valle o como el siglo XXI, o como el, el, el Materno Infantil, el otro, eh, INEME, que tienen una serie de características, entonces hay que tener cuidado cuando lo, lo público no supera a las situaciones privadas, los privados hay que respetarlo. Y eso de decir fácilmente de que no cobren la reinscripción los colegios, eso es de conocer realmente esta realidad que tienen los colegios